Somos Hemos diseñado un alcoholímetro conectado directamente al circuito eléctrico del vehículo, que al encenderlo se genera un corta corriente, que no hará fluir la energía hasta que el usuario sople por la boquilla. Si el sujeto supera los grados de alcohol permitidos, el auto no encenderá. Nuestro producto es totalmente manejable y no molesta el conducir. Es adherible a cualquier superficie del auto compacto. Tiene un sistema de reconocimiento de rostro para evitar que un tercero haga la prueba. Este aparato con corta corriente va ligado a una aplicación, la cual se conecta directamente con el alcoholímetro para poder realizar la prueba. Además, esta aplicación cuenta con un sistema social que permite contactar a personas cercanas que compartan tu rutina de una manera más accesible. Quienes usen la aplicación serán beneficiados con distintas promociones al ofrecerse a no beber alcohol. También, la aplicación cuenta con datos sobre el alcohol y los problemas que este conlleva y un registro de lo consumido durante el mes. Nuestro objetivo es darle al gobierno, a los padres y a la comunidad la seguridad que necesitan para así reducir exponencialmente los gastos económicos y emocionales producto de la conducción bajo los efectos del alcohol. Hoy es una idea, mañana una realidad. Nosotros somos Constanza Martens, Fernando Ortiz, María José Ramírez y nosotros somos Colby.